¡Hola gente! ¿Han cachado que últimamente hay comerciales que uno dice que es esa abominación. Pues en YouTube encontré algo bastante similar. ¿Y a mí qué me importa? ¿Y a mí qué me importa? Que son los comerciales de nada más y nada menos que de Rise of Kingdom. Así que si quieres ver lo que nos preparan, quédate en este video. Hoy día estaremos reaccionando a esos comerciales de Rise of Gino, que se quieren llevar tremenda demanda así tras las rejas. Así que veanlo ustedes mismos y quédense ahí, que comenzamos. Oye papá, ¿cuál es la civilización más poderosa de la historia? Los vikingos. Ven para acá, don Loco, ya ha empezado mal, o sea, miren ese Rick, parece Rick después de las drogas, y ese chunli, loco. Bye, bye, Perú perdió. De todos los actores que pudieron elegir, eligieron a los que no se parecen en nada, no, tremendo. ¿Puedo unirme a tu alianza? Nuestra alianza no acepta novatos. Tres días después. ¿Cómo diablos lo hiciste? Al principio es importante elegir la civilización adecuada. Ya, como que este va directo al grano, porque el anterior es como pregunta y este es como, o sea, ¿cómo le hiciste? Elegí mi civilización adecuada. Vi mi ventaja y la aproveché. Es lo que hacen los héroes o no. Tómala. Así que ya saben, cabros, para ser exitoso como este hombre, tienen que elegir su civilización adecuada. Idea millonaria. Así que ya saben, voy a salir de la pobreza, loco. Hablando de pobreza, hablemos del sponsor del canal. Aliexpress. Es una página en la que puedes comprar cosas co como... Desde una silla gamer hasta una PC Gamer. Además tienes variedad de precios y puede ser baratísimo. Así que ya sabes, compran Aliexpress con el link de la descripción. Que tengan el ascensor. ¡Oh, 20 millones de poder! Enséñame, viejo. Elegiste una mala civilización para empezar. Siempre en estos comerciales como que tener más niveles como tener más poder y stones. Y es como paren el ascensor. 20 millones de poder. Enséñame, viejo. Elegiste una mala civilización para empezar. Y al final es como que te dejan como si tenís 20 millones de poder podéis parar el ascensor. Algo que no pasaría en la vida real. Ellos le dirían. ¡Fuera! Y subirían el ascensor. ¡Pero qué imbécil! Bueno, gente, hemos llegado al final del video. Recuerda seguirme en Instagram. Y si te ha gustado el video, deja un like y suscríbete. ¡Adiós!